zona sobre tricolio. En, en el tema de rosas, nosotros acá tenemos un porta injerto que es el que se usa en toda la zona, que es el multiflora. La diferencia es que este porta injerto está libre de virus. El que tienen los productores en general está contaminado. Entonces nosotros tenemos un programa para producirlo. Se ha seleccionado el pie, sabemos que está libre de virus. Lo multiplicamos, y en este caso está a campo, a diferencia de lo que tenemos en los cítricos, que es en invernáculo, porque los virus de rosas no se transmiten por insectos o por polen. Se transmiten exclusivamente por injerto o por material vegetal. Por eso es que lo podemos tener a campo, sin peligro de que se nos contamine. A diferencia de lo que pasa en cítrico, que tenemos que hacer todo bajo invernáculo, por el tema de la transmisión por pulgones sobre todo de la sorosis, y de herramientas en el caso de la exocortis. En el caso de las variedades, es decir, esto nosotros estamos tratando de que a su vez, hoy lo tengamos nosotros, pero a su vez que los viveristas vayan haciendo sus propios estaqueros, porque cuando hablamos de producción de calidad, el, pro, el viverista tiene que asegurarse la, pro, la provisión de su material, tanto de pie como de copa. En el caso de cítrico, lo puede comprar. En el caso de rosas, lo que pro proponemos nosotros es que ellos tengan sus propios pies y su sus propios estaqueros, digamos, de donde van a sacar las varas para hacer las estacas, donde van a injertar la variedad, y a la vez un pequeño lote de plantas madres de las variedades, para que dejen de comercializar a su vez la planta de rosa como rosa roja, amarilla o anaranjada, sino con el nombre, porque eso le va a permitir a su vez comercializarla también como se comercializa hoy por Internet.